Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, quería comentarles básicamente, va a ser un video cortito, bastante informativo, eso sí, pero que no deja de ser importante por varios motivos. Uno, primero y principal, para comentarles que eh, el día 24 de este mes, es decir, Mañana no, 23 no, sino pasado mañana voy a estar en el canal de el Community Contributor el CC Sir eh, 8, así que Sir 8J, así que bueno, nada, quería decirles que más que nada invitarlos a que se pasen por ahí, si es que bueno, nada, quieren ver cómo charlamos un poquito de World of Tanks, va a ser a modo de charla, a modo de entrevista, algo distendido, algo relajado, así que eso espero. <ríe> así que bueno, nada. Básicamente quería invitarlos a que se pasen por el canal de Sir, va a ser en el canal de Twitch, en la descripción voy a estar dejando el canal de él para que aquellos que tengan ganas se, se pasen por ahí va a ser, ya les dije, el día 24 seguramente, pero eh, va a ser, tengan en cuenta que va a ser a las 21 horas de Argentina, bien, o sea, a las 21 de Argentina, creo que en eh, horario de él, porque él es de El Salvador, entonces... Si no mal recuerdo, es a las 18 de allá. Pero bueno, no sé. Fíjense cada uno porque hay, sé que hay gente de toda Latinoamérica viéndonos muchas veces. Y hay gente de Colombia, hay gente de México, hay gente de Argentina, hay gente de Chile, hay gente de Brasil. Bueno, entonces. Bueno, de Brasil no sé. Sí. Bueno, alguno me seguirá de Brasil supongo, pero no estoy muy seguro. Eh, de lo que sí estoy seguro es que es a las 21 de Argentina, por las dudas les quería decir eso. Y eh, después otra cosa que también seguramente ya se los comenté así, se los fui tirando, pero eh, nada, tengo ganas de que se venga una nueva sección en el canal, que es el hecho de cuánto sabes de what. La estoy terminando de, de diagramar, la estoy terminando de pensar bien, para que no suene algo así improvisado Que no sea así medio, medio trucho, medio pedorro Entonces tengo ganas de que salga bien Y por eso mismo, por ese motivo Es que estoy tardando un poquito en hacerlo Pero bueno, nada, eso También se viene eso eh, Calculo, quiero creer, suponer Ya le tiré la idea a Cuche ayer Me dijo que sí, que no de drama Así que posiblemente vamos a estar haciendo algo ahí Con, el, con la gente de, del Cuchitril eh, Más precisamente con Cuche Así que, que bueno, nada, eso eh, para aquellos que no sepan por si las moscas Porque siempre hay algún desprevenido O alguien que no se conecta O que a veces deja el juego por un tiempo y después vuelve Escuches otro community, contribu y y la la community Contributor No voy a cortar esa parte Queda así, ya está, Olvídate. Eh, al igual que yo, al igual que Sir Entonces, bueno, nada, seguramente vamos a estar haciendo Algo con él también Escuché algo así como que quería Hacer algo conmigo, no sé, ahora Está muy de moda parece hacer algo Se vienen como eh, las colaboraciones No sé bien por qué pero como que también otro muchacho También estaba tirando por ahí de hacer algo en conjunto Bueno, los que tengan ganas De proponerme cosas, no tienen ningún problema Ya saben que estoy siempre abierto eh, a, a, a lo que sea no, no, no hay ningún problema Me encantaría hacer eh, colaboraciones Si tenés un canal, me querés invitar Yo no tengo problema, voy de una Así que no, no tengo problema, es cuestión de coordinar Los horarios y eso y si no tenés un canal ya tenés que estar suscrito a este, tenés que estar dejando ese like con la campanita activada y todo Porque si no YouTube eh, se cagan las notificaciones y no te avisa nunca nada básicamente Entonces estamos en el horno para cuando tiro directo Estoy tirando directo bastante seguido Esto es un pequeño resumen de, de, de lo que se viene, de lo que estamos y del pasado también, por qué no eh, bueno, básicamente eso chicos, no tengo más nada para decirles eh, Que vamos a estar haciendo colaboraciones, distintas colaboraciones con distintos eh, Streamers, YouTubers o como quieran decirles de What Así que nada, eso, se los quiere mucho a ustedes, son unos genios, gracias por apoyarme, gracias por estar siempre del otro lado, gracias por dejar ese like y bueno, nada, sin más, me despido hasta el próximo video que seguramente, ojo, porque voy a hacer, tal vez, posiblemente, voy a hacer alguna, capturar algún momento del directo decir eh, y Y después lo subiré, o lo resubiré, capaz que acá al canal de, de YouTube. Capaz que algunos momentos más, que sean más divertidos, o alguna cosa por el estilo, por, para aquellos que tengan ganas, de estén interesados. Eh... Y lo del tema de lo que va a estar bueno para ustedes también Porque ustedes pueden participar del otro lado Obviamente con el tema de cuánto sabes de what Después voy a ir tirando así algunas preguntillas en el camino En la parte de la pestaña de comunidad del canal Para ver realmente cuánto saben ustedes del World of Tanks Hay muchos que están muy arandados Que la tienen muy muy clara Entonces quiero probar eso, quiero verificar si realmente es así eh, Algunos que están más o menos ahí en la duda Pero eh, miren que hay preguntas de todo tipo O sea, hay preguntas muy complicadas, muy complejas, muy específicas como por ejemplo, el blindaje, no sé, trasero de hasta de un vehículo. Tal vez un vehículo más icónico, porque no te voy a preguntar el blindaje trasero de algo que no se juegue nada, que nadie sepa nada. Pero tenés desde eso, tenés preguntas de, de, de penetración, tenés preguntas de municiones, tenés preguntas de velocidades, tenés preguntas de tipos de vehículos. Tenés un montón de abanico de posibilidades para poder estar respondiendo estas preguntas con respecto a World of Tanks. Bueno amigos, hasta acá el video, no los molesto más. Recuerden día 24, vamos a estar haciendo la colaboración en el canal de Sir, Lo estoy dejando abajo en la descripción, su canal de Twitch. Eh, después vamos a estar haciendo seguramente con el, con el Cuches eh, algo también, no sé si algo allá donde vive él o algo acá, no sé. Se escucha algo así. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa eh, Todo a futuro Les mando un beso, cuídense Y nos vemos en la próxima Chau chau